hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien hoy traemos esas partes de la historia pues que no se conocen y es muy importante conocer qué es lo que ha ocurrido en nuestro mundo porque hay historias dentro de la historia pues que se conocen muy poquito así que vamos a empezar con algunas historias que yo creo que son interesantes y completamente desconocidas para nosotros por ejemplo todo el mundo conoce a los gladiadores hemos visto diferentes películas y bueno obras literarias sobre estos valientes hombres pues bueno estos gladiadores como sabéis fueron uno de los espectáculos más apreciados de la antigua roma eran costumbre que se recogiera la sangre de los gladiadores que habían muerto en la arena para beberla. Se creía que su consumo proporcionaba fuerza vital y era una eficaz medicina contra varios males, entre otros, la epilepsia. Los egipcios tenían un sistema de salud muy similar a la seguridad social que existe en los países modernos. Todos los habitantes de Egipto tenían derecho a la asistencia médica gratuita. Pero volviendo a los romanos, se sabe que llegaron hasta Kerala, en la India, en el siglo I a.C. Pero, siguiendo el curso del río Nilo, se cree que viajaron hasta la frontera entre Sudán y y Uganda. Sin embargo, aún llegaron mucho más lejos. En la época del emperador Marco Aurelio, aproximadamente en el año 166 de nuestra era, embajadores romanos llegaron a la capital de China. En el año 500 a.C. los médicos de la India ya realizaban operaciones de cirugía estética, para reparar las narices cercenadas en las batallas. Utilizaban un colgajo de piel de la frente y unos tubitos para simular las fosas nasales, hasta que curaban las heridas. Pero vamos subiendo y aproximándonos a nuestra época. Por ejemplo, durante la Edad Media, en las épocas en que escaseaba el trigo, el pan solía hacerse con centeno. Sí, el centeno, en determinadas circunstancias, produce un hongo conocido como cornezuelo, y que produce unos efectos similares a los del consumo del LSD. Se cree que algunas de las personas acusadas de brujería estaban en realidad bajo los efectos del cornezuelo. En el siglo XIV, las epidemias de peste acabaron con la mitad de la población de Europa. Pero todos sacan partido de este hecho. Fijaos, contrariamente a lo que pueda parecer económicamente benefició al campesinado al haber menos mano de obra pudieron pactar condiciones más beneficiosas para ellos si nos vamos a la política por ejemplo el parlamento más antiguo del mundo aún en funcionamiento es el de islandia se estableció en el año 930 quien ha ido por la calle y ha visto los carteles rojos blancos y azules o rojos y blancos que anuncian hoy en día las barberías pues bueno tiene su origen en la edad media los barberos eran también cirujanos y las rayas rojas y blancas del poste anunciador representan la sangre y los paños blancos que estos usaban y colgaban en la puerta de sus carrozas pero vamos a continuar avanzando en el tiempo durante el Renacimiento y especialmente en Italia, la música floreció al lado de las otras artes, llegando a todas las capas sociales. Sin embargo, a las mujeres no se les permitía tocar instrumentos de viento porque sus caras quedaban muy poco atractivas y se les invitaba a dedicarse con preferencia a los instrumentos de cuerda. Y fue aquí en el Renacimiento y especialmente en Inglaterra que era muy común besarse en la boca como saludo y no sólo las personas de cualquier edad sino también a los animales y fue al final del renacimiento cuando nacieron los precursores de los museos modernos de historia natural los gabinetes de curiosidades o cuadros de las maravillas en ellos podías encontrar objetos insólitos para la época distribuidos en tres reinos vegetal animal y mineral. ¿Quién no conoce la palabra bancarrota? Pues bueno, esto viene del renacimiento italiano. Cuando un banquero quebraba o cometía algún tipo de fraude, las autoridades del lugar le rompían el banco sobre el que se sentaba para trabajar, aunque simbolizaba que ya no podía continuar con su actividad, literalmente lo dejaban con la banca rota. ...y nos acercamos a la época o la era victoriana... ...cada ciudad tenía su propio uso horario... ...sí, con la llegada del ferrocarril... ...se vio la necesidad de unificar la hora en todo el país... ...y las ciudades y pueblos grandes tenían un reloj... ...en el ayuntamiento o en la estación de tren... ...que marcaba la hora oficial... ...la reina Victoria del Reino Unido... ...tuvo una numerosa descendencia... ...tanto el kaiser alemán, Guillermo II... ...como el zar de Rusia, Nicolás II... ...como Jorge V del Reino Unido... ...eran primos... ...para los más viajeros, los que os gusta viajar... ...pues mira, las agencias de viajes... ...nacieron en esa época, sí... ...el primero fue el británico Thomas Cook... ...que organizó una excursión... ...para un picnic en 1841... A partir de ahí, empezó a programar viajes por el país y más adelante por toda Europa y el norte de África. Pues bien amigos, este ha sido el programa de hoy. Como vemos, hay curiosidades en la historia y cosas que desconocemos por completo. Espero que os haya gustado y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.